Pues a ti te parecerá muy sencillo, pero no te creas que lo entiendo. ¿Cómo vas a volverte rico si la bolsa baja? Déjame que te lo explique. Es lo que se denomina ponerse corto. Digamos que apuestas dinero a que la bolsa va a caer. ¿Y cómo vas a apostar dinero a que la bolsa va a caer? Muy fácil. Consiste en vender acciones que no tienes y que consigues mediante préstamos de acciones. La clave está en que tú sabes que esas acciones van a bajar, ya sea por un chivatazo o por un acontecimiento. Vamos a ver. Supongamos que alguien te presta las acciones y te pide que se las devuelvas en muy poco tiempo. Según te las da, tú las vendes. Y una vez transcurrido ese tiempo, debes recomprarlas y devolverlas. Como las acciones han bajado de precio, vas a comprar más barato de lo que vendiste. Todo son ganancias. Esto es muy complicado para mí. Pues cualquiera puede ponerse corto en bolsa. Incluso tú. Ay, no sé. En estos momentos estamos recibiendo información de que un avión se habría estrellado contra una de las torres gemelas. Yo me estoy cagando ¿Qué ha pasado? ¿Es un avión en la torre? ¿Sabes? Hay que llamar a todo el mundo. visto? dice que si no avión en otra torre. Me parece que es avión comercial. Hay que desalojar la planta, venga. Todo el mundo fuera de la torre. ¡Venga, ya! joder! Te quiero. ya, las sanciones de grandes robando. ¿Dónde vas, tío? ¡A ganar dinero! ¡Un Sí, soy yo. Escúchame. ¿Te has encargado de lo de la torre? Sí, sí, tranquilo, nos han llegado cuatro. Escúchame, ¿sabrías decirme de qué compañero no lo avión? ¿Twinner, y ¿Estás seguro? Vale, perfecto, gracias, lo tengo. Un poco parecido que no saben y Vamos, vamos, vamos, sí, sí, un millón, un millón de dólares, vamos, oh, ya está.